Muchas gracias Carolina, gracias Yerjan, gracias Francis, gracias que participa eh, por esta oportunidad. Desde aquí, hacerme solidario con los trabajadores de los restaurantes, de las discotecas, que por asunto de aglomeración en espacios cerrados se hacen uno eh, de las principales víctimas, porque ahí es que hay condiciones más óptimas para contraer o desarrollar el virus del COVID. Por lo tanto, estos son los lugares de trabajo que van a durar más para poder reabrir dentro de todas las escaladas. También hacerme solidario con los trabajadores del turismo, que en nuestro país en esta economía de servicios, economía de burbujas, se ve muy afectado por el caso que estamos viviendo de la pandemia del COVID, donde hay más de mil eh, empleados y también no han sido tomados en cuenta. Esto debe de estar dentro de las políticas de seguridad alimentaria prácticamente de una nación. Ojalá y lo, y lo tomen en cuenta a estos dos sectores tan sensibles y también que aportan mucho a la fuerza laboral de nuestra nación. Y en el caso del turismo, también que aportan mucho con sus servicios a la estabilidad macroeconómica del país. Hoy quiero compartirle un audio de Domínguez Brito, en una entrevista que estuvo Porque a él lo escogieron de vocero Para tratar un tema Muy espinoso Tema bien delicado Y envié a producción ese audio de Domingue Brito Y luego entonces Voy a compartir un, un pequeño video De La encuestadora Signal Que le hiciera acabada A la representante De esta empresa sí una pregunta. Domínguez Rito fue el que quemó la bandera del PLD. por y ser la un gorra. Partido, la, la gorra. Sí, y la gorra. Y okay. está sentado con el presidente que es un convicto de la justicia que está con un con un expediente suspendido. Que fue en su gestión, eh, cuando él fue procurador. Sí. No, fue Jan Alán. Jan Alán. Vamos a escuchar también hay que decirlo. parte es, de él, esa entrevista. Él acusó a Feli Bautista de corrupto Ajá. y está ahí en la fila del peligro. Ah, pero también, o sea, no, él, él puso otra cosa. El día que se vencía el plazo de Félix Bautista, no, no, no, él también. dio una no, no, rueda de prensa en la procuraduría a las 6 de la tarde y el plazo se vencía a las 12 de la noche. Y dijo que la Procuraduría dejaba vencer el plazo porque no confiaba en esa Suprema Corte de Justicia. A partir de ahí vinieron todos los demonios encima de la justicia. Un político, desde una posición como, como Ministerio Público, estaba cuestionando al, al más alto tribunal del país... Pero, ¿qué pasaba? Ese mismo día se había concretado que Félix Bautista estaba reunido con el presidente Medina y se convertía en el candidato a senador por la provincia del presidente Medina. ¿Y qué calidad moral tiene? Y en las seis de la tarde dijo que no iba a someterlo porque no creía en la justicia, pero era para justificar que no iba a tocar al senador, y se a su rango, candidato. para dejarle el tema a Fulvio, Yo cuando quiero... Félix sí, Bautista Fulvio. salió... ¿Tú recuerdas Fugio? Fugio cuando Félix Bautista salió de esa corte con las insignias del sí. PLD? Sí. sí. Vamos a ver eh, ese, esa entrevista breve que le, se, se le hiciera a Domínguez Brito, el hombre que quemó la gorra del PLD y la bandera. Vamos a verla. hizo un listado de los capos más grandes, yo personalmente, como una propuesta de quien les hablo. Salieron 10. Y la fuente que está allá, puedo hablar de Benzán o de todos los muchachos que están allá, saben, porque yo lo iba contando. Van 7 de 10 van 8 de 10 van nueve de 10 Y cayendo. Y ese fue el único que a mí me faltó. Y te no voy cayó. A dar, y te voy a dar un dato. O sea que ya estaba en el listado. Siempre. Para esa época en que usted y era procurador. Investigado, eh, conseguimiento... Y yo cometí, y tal vez es una indiscreción lo que voy a decir, pero yo cometí un grave error. Después de trabajar mucho ese expediente, no hubo dificultad. Yo percibía que había complicidades incluso. Y yo decidí iniciar un proceso de allanamientos. Lamentablemente me dejé convencer de algunos investigadores que me dijeron, usted va a dañar la investigación. Porque todo está... Seguimiento muy, muy claro. Y digo esto porque probablemente si la política que yo usaba constantemente y la que me decía mi instinto, hubiese tenido mejor resultado. Hoy es fruto de una extradición y de una acción del gobierno de los Estados Unidos. Lo primero que quiero de todos ustedes los investigadores de NCD y todos los actores es que veamos los vehículos de las personas, ¿Usted sintió que veamos el, el consumo en Francisco, las fiestas. ¿Usted sintió alguna presión o alguna protección de funcionarios o políticos importantes de este gobierno a ese señor, a César Emilio Peralta? Eso no, normalmente la gente cree que es con presión, eso no funciona así, mira cómo es que eso funciona. Vamos a hacer tal investigación, y te dicen, sí señor, sí señor, sí señor. Y tú preguntas una semana después, ¿cómo va? Vamos avanzando, vamos avanzando, vamos avanzando. De acuerdo a la respuesta cómo que funciona eso, sí señor, sí señor, sí señor, esas son respuestas de élites militares. Pero aquí lo que parece ser que Domínguez Brito perdió la virginidad ¿Cómo? en su segundo eh, puesto público que tuvo. Ay, y ya no tiene vergüenza. Y él servir de vocero, Simplemente es algo aberrante. Eh, eh, es como comerse el, el famoso tiburón podrido. Es como comerse los escrúpulos bajo el tema que él termina de, de hablar. Parece que él cree que se le olvidan las cosas al dominicano, no están grabadas. Pero lo cierto es que como sociedad somos muy hipócritas extremadamente hipócritas Coño, bro, eso ha sido generalizado, ¿eh? tenemos nosotros ha sido generalizado. una realidad dentro de nosotros y en base a eso tenemos que formular acciones que sean positivas y hasta ahora lo que se ha visto es un acomodamiento hacia esos sectores para que puedan actuar libremente desde el gobierno, siempre y cuando estén favoreciéndolo a ellos. Una manera de protegerlo. Pero bien, todo esto está ligado a la realidad política que se está viviendo, a una desesperación política. Los estudios indican que Luis Abinader se va en primera vuelta y eso lo tienen loco. Eso lo tiene desesperado. Y la última encuesta, a la Signal, así lo establece en la entrevista que Cabada le hace. Vamos a poner por lo menos la última parte. La última parte. Preguntan eh, sobre el rumbo que lleva el país. ¿Qué arrojó? Eh, esta, esta pregunta cuando, cuando llamaban a la gente y le preguntaba ¿qué dijeron los dominicanos? Bueno, eh, casi dos tercios de, lo, de los votantes piensan que las cosas en República Dominicana van por el camino equivocado básicamente Bueno, si mañana fueran las elecciones, el próximo domingo Para. fueran las elecciones, ¿por quién eh, usted votaría para presidente de la república ¿y qué dijeron? Eh, Luis eh, llega al 55% de voto, val, eh, voto válido así le llamamos mientras el señor eh, el Castillo llega al 28% eso quiere decir que es casi el doble del... esto es lo que lo tiene desesperado y dando pan sin mantequilla, como me dijo un agricultor de, de Aguayo, que por lo menos le pongan mantequilla al pan. 20 años de progreso, siete años de ilusiones, ha despertado todo este lastre de pobreza que todavía nosotros tenemos. Y ahí está el país, ahí está 1.500.000 familias todavía en pobreza, que, que la habían sacado varias veces. Y esta es la desesperación que desde el Estado se está marcando, usando un testaferro en Miami pagado por la campaña del candidato oficialista para hablar sandeces. Y el mismo que lo está haciendo también tiene imputaciones. Hasta ahí han llegado. Muchísimas gracias, Fulvio. Queremos eh, informar a la joven que hizo la denuncia sobre el cobro de 250 pesos por materiales eh, de covid eh, Bernabel Matos, nos llamó director de la DIDA acá, pues que por favor que pase a hacer la denuncia y que esto tiene implicaciones, que no se puede cobrar no se puede cobrar por materiales gastables o bioseguridad, Ay. voy a reenviar la información eh, tal cual nos las envió Bernabé para leerla Ay. más adelante, ahí está mi dama vamos a una breve pausa queremos un informe de eso mm.